Nosotros a veces lavamos, ¿verdad? Pero no la vamos tan bien como nosotros nos enseñamos. Ustedes nos enseñaron. Los Embajadores de la Salud somos representantes de la comunidad ayudando a las personas a cuidarse del COVID-19. Empezamos con un taller donde vimos la fortaleza y la debilidad de la comunidad. Una actividad donde repartimos folletos y tapabocas para cuidarse contra el COVID-19. A través del proyecto de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria buscamos trabajar con, con líderes de las distintas comunidades para reducir el contagio del COVID-19 y dar una respuesta a los efectos de, eh, de esta situación de crisis sanitaria. Y ha sido relevante la capacitación de más de 80 líderes comunitarios que están replicando sus conocimientos en sus propias comunidades. No bajemos la guardia, el COVID existe todavía. Cuidémonos.